Para dar introducción a este video voy a responder tres preguntas muy importantes. La primera de ellas, la que nos plantea la ciencia como una verdad definitiva y que en sí es una teoría porque ni ellos mismos pueden responder cómo un universo que se creó por accidente, al azar, por casualidad puede crear a seres vivos pensantes como seres humanos y otro tipo de seres como extraterrestres que tienen conciencia ...que razonan y que saben que eh, existen, que son seres inteligentes. Y la segunda pregunta, ¿qué hay antes de nacer? ¿Qué hay? Eh, ¿Existe vida antes de que nazcamos? ¿Existimos antes de nacer? Por último, la tercera pregunta, ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de morir? Bueno, eh, primero que nada voy a responder a la primera pregunta que ya hice en el video... Eh, la conciencia sí existe, el, el alma, la conciencia, el espíritu, como le queramos llamar, sí existe. Eh, se encuentra en nuestro cerebro ese, ese, esa conciencia y básicamente es una, es, son energías, es información, información en forma de energía que se encuentra en el centro de eh, el cerebro porque es, esta, esta energía es una es una energía espiritual que se encuentra adentro eh, en, el, en, en el cerebro no ojo no no es la la parte material física del cerebro sino que es información espiritual del de cerebro y una vez que el humano muere que una persona muere esta información sale del, de, de la cabeza sale de, del, del cerebro y se va a un universo paralelo ahí es cuando las personas mueren se van a un universo paralelo donde es una el universo paralelo al que se van las personas pueden ser infinidades de universos porque existen los multiversos eh, y se van a una dimensión que está fuera de esta realidad 3D holográfica que es eh, la Matrix uh, la diferencia de allá aquí es que allá ya no hay su no hay tanto sufrimiento, bueno sí sí, sí sigue eh, es una realidad que tiene sus problemas y todo porque aquí en el más allá los problemas continúan y eso es algo que la gente todavía no puede eh, comprender eso de que los problemas allá en el más allá no continúan es una completa farsa allá sigue siendo, habiendo problemas eh, el, eh, lo que pasa es que allá nos vamos a una cuarta, quinta dimensión, sexta dimensión una dimensión más avanzada según eh, el grado de conciencia que hayas tenido eh, según tu esencia, si fuiste una persona con mucha paz, con mucho amor, con mucha armonía te vas yendo a una dimensión más avanzada o más baja y a un universo paralelo en donde eh, puedes eh, reencarnar eh, en, la, en la tierra, eh, pero la tierra es muy diferente, eh, tienes a tu misma y esto es algo que quiero aclarar, no reencarnas en diferentes cuerpos, eh, eso de hecho no pasa, o sea si te mueres eh, en, en esta vida, en tu cuerpo, no vas a reencarnar en otra persona con otro físico o en otra criatura. No, vas a reencarnar en tu mismo ser, con tu misma familia que tenías aquí en la tierra, pero eh, en, otra, en otro universo paralelo y van va a haber variantes como por ejemplo tal vez si en esta vida fuiste muy pobre allá vas a ser muy rico y tal vez vas a ser una persona muy importante Tal vez si te llevaste mal en tu familia, en esta en esta vida, en este universo... Allá en ese universo te vas a llevar muy bien y todo va a ser mucho mejor. O sea, es una, un universo paralelo, una dimensión superior... Donde hay más amor, más armonía, más comprensión... Donde todo fluye eh, mejor y hay menos maldad. Pero sí siguen habiendo problemas, sí siguen habiendo cosas eh, que resolver... Y sí siguen habiendo misterios y muchos... Eh, secretos eh, pero un y esto también quiero responder a la siguiente pregunta que uno no muere solo una vez sino que muere muchas veces hasta ascender a una dimensión definitiva donde hay todo es amor y paz eh, y diversión y donde no hay problemas pero si sí hay muchas cosas que descubrir y muchas cosas se tienen que aclarar si ¿sí? Pero eso es para conciencias eh, superiores, entonces eso es lo que pasa después de que una persona eh, pues muere, ¿no? Eso es lo que lo, lo, lo, lo que sucede. Eh, y ahora eh, voy a responder a la siguiente pregunta: que es ¿Qué hay antes de nacer. Bueno, resulta que antes de nacer no hay nada, eh, no hay nada, no existimos cuando no tenemos un espíritu no no eso o sea en el momento en que nosotros adquirimos un espíritu es cuando nosotros eh, somos formados eh, por la unión de dos parejas eh, del sexo opuesto como pueden ser un hombre y una mujer un macho y una hembra eh, en, cuestión, en los animales y en el ser humano un hombre y una mujer. Ahí es cuando eh, se forma nuestro espíritu, eh, la, la energía, la, el, bueno, el el líbido, el líbido del, del hombre se convierte en información espiritual y ahí es, es esa información espiritual, es el espíritu. Que, se que al mismo tiempo desarrolla el cuerpo físico material y que desarrolla nuestro espíritu y ahí, así es como adquirimos eh, el espíritu el, así es como adquirimos el alma eh, y esa sería la, la pregunta no hay nada antes de la vida pero si sí hay después de la vida obtenemos nuestro espíritu y ya no podemos, mo ya no podemos morir eh, para siempre somos eternos, somos almas, somos espíritu, pero antes de la vida, eh, pues no, no hay nada, ¿no? Y bueno, básicamente eh, esas eh, serían las preguntas, eh, y la tercera pregunta que es muy importante de responder, que sería, ¿cómo un universo que no piensa, que es lo que nos plantea la ciencia, puede... Eh, crear vida un universo que supuestamente se hizo por casualidad por accidente puede crear vida pensante eso no es posible y esa sería nosotros pensamos somos inteligentes tenemos conciencia eh, tenemos inteligencia para saber y conciencia para saber que existimos esto quiere decir y esto sería una prueba de que hay un dios eh, porque algo que no piensa, un universo que no piensa jamás podría eh, crear seres pensantes inteligentes, seres conscientes. Si fuera así, eh, si este universo creara eh, a seres, simplemente nosotros no pensaríamos, no seríamos seres tontos, no tendríamos conciencia. Entonces esta es la prueba de que un Dios creador, una fuerza superior, re, eh, creó el universo. Y bueno... Ah, esas serían todas las respuestas a las preguntas eh, este pues vamos a terminar aquí con el video después responderé más preguntas eh, si, eh, ah, antes de nada tengo que aclararles algo si sí existe el azar pero no funciona como nos lo plantean los científicos funciona de una manera mucho más eh, dócil y menos significativa o sea el azar puede ser que te toque ser un animal, un, un, un extraterrestre, un ser humano, una criatura, eso ya va a depender eh, de la suerte eh, y esa es el unic, la única especie de azar que existe y todo dependerá de la suerte que tengas. Eh, bueno amigos de youtube, eh, esas son todas las preguntas respondidas eh, y Ahora sí vamos a, a terminar con el video. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, actívense las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos nuevos. Abajo en la tienda está la tienda de ropa por si quieren comprar un producto. Muchas gracias hasta pronto.